Noche, gente, bienvenidos a la quinta ronda de, de la Fanny Cup que hoy nos lleva, como veis, a Alemania al circuito de Osselben en su versión motorcycle A. Eh, pues nada, estamos ya en la penúltima prueba. La semana que viene terminará esta, esta 14 o 14. 14 edición de, de la Funny Cup De momento ya tenemos 18 pilotos en el servidor. Que acaba de entrar. que terminando, que no, nos alegramos muchísimo de que haya entrado, ha estado convaleciente. Con eh, pues neumonía, me ha parecido leer en, en el Discord. Y bueno, pues nada, nos alegramos de que. de que se esté recuperando y que tenga la, la suficiente fuerza para para entrar a carrera y defender su liderato. Para... Después repasaremos un poco la clasificación de cómo está el campeonato en estos momentos. Y, y nada, pues nos alegramos de, de, de la recuperación de Chermi. De eh, tenemos algunos pilotos nuevos que se han inscrito en el campeonato. Tenemos dos pilotos eslovacos. Eh, Richard Zurech y martín halfna o lafna no sé la verdad que luego veréis los nombres bastante bueno ahí los tenéis en la posición 12 y 13 respectivamente eh, la verdad que nombre es complicado de pronunciar pero bueno eh, bienvenidos bienvenidos a nuestros nuevos amigos de eslovaquia esperamos que, que disfruten de bueno pues de, de estas dos carreras que quedan del campeonato y que se animen a a escribirse pues en el futuro en el campeonato de, de Ray Run Spain. Bueno, señores, vemos ahí que, que en este momento tiene el mejor tiempo Chesley, marcando 1,3897. Me ha parecido leer en, en el Discord esta tarde alguien que ha hablado de un tiempo de 1,29. Eh, puede ser. 1.29, pero me parece muy alto. Eh, luego veremos los, los tiempos en Buenas Bernat. toca mirar la carrera relajadito. Pues muy bien, pues te vienes conmigo. Estamos aquí, charlamos un ratillo y tal. Bueno, estaba comentando que, que Jesli, el grandísimo Jesli, tiene tiempo de 1.39. Que en el chat de hoy hablaba alguien de 1.29. Bueno, pues puede ser, pero vamos, en. en luego veremos que el líder board la más rápida es unos 30 medio o algo así vale eh, bueno ahí tenemos al, al gran fran machuca <ríe> saliendo un poquillo por lo verde cortando el césped ojo que, que fran está muy fuerte en este campeonato eh, recordar que no pudo asistir la semana pasada de, de no ser así pues estaría un poco más arriba igual que que Rey takazawa que le echamos de menos, la verdad. Eh, también faltó la semana pasada. Y esta, pues de momento no está en pista. Vemos eh, que ahora mismo han entrado más pilotos. Ya, ya hay 20. Ya es una parrilla. Voy. Una cosa interesante. Vemos que también. A ver si hay algún inscrito nuevo más. Vamos a ver, vemos a Jesli, a los Ródenas. Eh, Coyote. Eh, Diego Troitas, Ricardo González, Machuca, joven Álvarez, Carles Povil, Gran Modes Games, Juan Aguiar, Diurka, Ángel Iglesias, los dos eslovacos, Surech y Lafna, Camaño, YouTube Sergi, por supuesto Chermi, Klaus eh, Martini, eh, por supuesto Eric Castro con el, el Opel Omega que está haciendo un super campeonato con ese coche tan difícil. Y Tomás Marchena, ah, eh, Tomás Marchena creo que se ha escrito esta semana. O sea que sí, puede. Puede ser. Es que me, sonaba, me sonaba un poquito. Vamos a ver los inscritos en un momentito. Eh, por confirmar, ¿no? Un poco. Siempre mola dar la bienvenida a nuevos pilotos. Efectivamente, Tomás Marchena. Juan la Lafna. Surech. Juan Juan bueno, Juan guiar aparece como, como escrito es inscrito esta semana pero yo que yo recuerdo corrido ya en esta y no sé si se habrá cambiado de de coche pero Juan a Claro, claro lleva corriendo toda, todo el campeonato bueno pues volvemos vamos a pista bueno como decía 20 pilotos en pista recordad que durante en la cual y uh, que son 15 minutos se puede seguir entrando ¿no? no se cierra el server vale entonces puede seguir entrando um, de momento tiempo pues pues eso, el 139 de jesly carlos rodenas con 1317 bastante diferencia de tiempo ah, bueno bueno, saltamos ya cual y os pues venga vamos ya a la moya, vamos a lo bueno vamos a seguir a Jesly, a ¿no? Parece que va el primero, parece que. que es animado. Vemos que ha cambiado su avatar. Tenía uno muy característico, ahora, bueno, pues ha cambiado, uno así más místico, vamos a decir, ¿no? Me da, me da la impresión. Um... Bueno, vemos evolucionando a Jesli, calentando frenos, calentando neumáticos, bueno, pues para hacer esta vuelta de instalación y prepararse para su primera vuelta real, ¿no? Para atacar a, para atacar al crono y bueno, vamos a ver dónde lo para. Y, bueno, desde luego, Jesli siempre es un candidato a estar arriba. Lo ha demostrado sobradamente no en este campeonato sino en otros como en la Open en la Open Series de los viernes eh, siempre eh, sobre todo rapidísimo que está arriba mejorando muchísimo en cada carrera la verdad que sobre todo, que está teniendo una gran progresión y bueno vamos a subirnos a su coche que esto vemos ya que está en las últimas curvas curva Zeppelin Entra a la recta de meta y vamos a acompañarle. Vamos a traer si le traemos suerte al piloto de sim racing NRS a jesli Vamos allá, pasa por línea de meta, pone el crono en marcha y nos dirigimos hacia la primera curva a derecha. Es una curva de 270 grados, la curva hotel. Veréis que hay curvas larguísimas, varias en, en, durante todo el recorrido. En particular, después de esta recta. Nos dirigimos hacia Hasse Roda. También otra curva de 180 grados, como veis, muy larga. Otra recta que terminaría. Bueno no, en los conos que veis a la derecha termina el primer sector. Vamos a ver qué tiempo hace. 1.31.76. Nos dirigimos hacia el hacia la curva triple. Como veis se toma en tres veces. Da acceso a esta otra curva también. Otra vez de 180 grados. Larguísima otra vez como veis. Nos subimos los bordillos, apuramos. Pasamos por la Chicam McDonald's. Bueno, ahí va todo trapo el amigo jesli La recta del estadio. Ahí tenemos con todo el público a la derecha, a la izquierda, perdón. Cerramos el segundo sector aquí. Curva shell. Luego a la izquierda curva Aman. Dos curvitas para llegar a meta. A continuación pasamos por la curva Bauer. Y aquí tenemos la última curva, la curva Zeppelin. Que da acceso a la recta de meta y vamos a ver dónde para el crono jesly hemos visto antes 139 vamos a ver si es capaz de mejorarlo el piloto de sin en rs 131 1 y medio todavía es un poco alto para lo que nos tiene habituado jesly vamos a cambiarnos vamos a pasar a algún otro piloto ahí tenemos eh, a diego troitas del galicia team que obtuvo un muy buen resultado la, la semana pasada Bienvenido, que vale Bueno, Bernat, que es un circuito muy bonito? Pues sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho. ¿eh? O sea, yo cuando he corrido aquí varios, varios campeonatos de RRS y la verdad que mola muchísimo más. La chicane en McDonald's, esa de, de la parte de atrás, en más o menos está la mitad del segundo sector, antes de la recta del estadio, es la hostia esa chicane. Me mola muchísimo. Ahí me enseñó Jesús Huerta un truquillo con los F4 muy bueno para no matarse. Eh, bienvenido, Warful. Bienvenido, hombre, Rubén Conchuela. Poneros cómodos. Buenas, Warful. Bienvenido, gracias por el follow de antes que te he visto. Te agradece. Vemos que siguen entrando pilotos. Durante la clasificación han entrado Rob Rob de zona de carreras y Kevin Fernández, el otro piloto con el Omega. Ahí tenemos a Kevin evolucionando. Ojo con Kevin, que no viene entrenado. Ha dicho estaba leyendo el chat del Discord parece ser que no, no, no ha podido practicar nada esta semana eso siempre es un hándicap esperamos esperamos que, que bueno que conozca el circuito de, de veces anteriores y no, no, no surja ningún problema bueno Troita sí sí sí sí Troitas, aparte que está yendo a ver siempre está más o menos en el top ten pero digamos que está yendo a más en, en, estas carreras y la semana pasada hizo un muy muy buen papel aunque hay que recordar que faltaba eh, Machuca y faltaba el gran Rey de y bueno eso siempre ayuda no a, a subir un poquito pero era un muy buen resultado ¿eh? de Detroit así la verdad es que sí bueno pues vamos repasando un poco la clasificación tenemos en la pole provisional con un tiempo de 1.31.4 a Yesley Carlos Rodenas a continuación a tres décimas en P2 muy muy cerquita tenemos a Fran Machuca en esa tercera posición el eslovaco Surech a un segundo bueno de momento se están destapando parece que son rápidos los eslovacos racoyote a uno con una décima y sexta posición para Chermi con uno con uno con dos yo creo que Chermi que bueno que como os he dicho estaba Convaleciente esta semana, parece que de neumonía ha parecido leer. Pues me da la sensación de que no ha podido entrenar mucho. Y yo creo que a ver si, si pese a ello, el piloto argentino de, del Virtual Racing Girona uh, hace un buen resultado. ¿eh? Que aquí bancamos mucho a Chermi, son muy fan en esta casa. Y a ver si consigue un buen resultado. Aunque por otro lado, es el líder y bueno. Para que haya un poco de emoción, si no ganara por una vez, <risa> pues estaría bien. Bueno. Bueno, ahí vemos ya. Up, que Fernando no ha terminado la vuelta. Vamos a acompañar a algún otro piloto. Vámonos, por ejemplo, con Carles Povil. Vamos a ver si traemos suerte al piloto. Bueno, iba a, decir, iba a decir el equipo, pero es que por lo que por lo que veo es privativo no. no o corre con equipo, vamos a acompañarle a Carles. De momento acaba de cerrar el primer sector, un tiempo de 24-1. Hace la triple curva. Ahora 180 grados hacia la derecha. Derezamos. Ups, ahí se va, se va, se va, se va. Carles, bueno, parece que ha podido controlar un poco el vehículo, pero al final. Ha podido muy inteligentemente se, se ha apartado de la trayectoria de los demás pilotos. Muy bien, Carles. Ahí. O sea, ahí, ahí ha denotado que realmente sabe manejarse en pista ante los problemas y para no causarle esos problemas a los demás. Eh, va hacia el segundo sector. Evidentemente, va a marcar un tiempo muy, muy bajo. Pasa por el segundo sector 1,3. Curva Shell, Ah no, no, la ha anulado la vuelta. Nada, pues nos bajamos del coche. De Carles, nos subimos al de Chermi, aunque dice de Pernat. Ah, que confirmas es que no ha podido entrenar nada Chermi, claro, claro, era que era de suponer, sé que está enfermo, o sea, es que le han dado el alta está tarde. Ah, joder, pues hoy en Marero mucho, pues eso, ¿no? De que ya tenga el alta, que puede estar al 100% y sobre todo que tenga un par de narices como tiene hoy y la semana pasada, de, de bueno, de, que estando en esa convalecencia, saque fuerzas y... Y venga aquí a defender su, su liderato. Me parece la verdad que bastante. ¡Epa! Bueno, pues bastante de, de, de destacar. Ahí vemos la salida de Ezequiel. Bueno, vamos a seguir a algún otro piloto. Vamos, ¿qué pasa con Machuca? Mira, parece que viene marcando en morado. El primer sector está en la zona triple. Curva a derechas larguísima de 180 grados. Vamos a ver si le damos suerte a Machuca. Vamos para allá, Fran, empujando con todo. Se dirige hacia la chica McDonald's. Bueno, es que va a tope, va saltando. Vale, enderezamos. Recta del estadio. Bueno, ya habéis visto cómo ha apurado la izquierda los pianos. Se dirige hacia la curva Shell. Aquí cierra el segundo sector. 068, uh, por poquito. Curva Aman la siguiente curva uh, uh, como rectifica como de verdad es contra volante curva Bauer una curvita más Fran vamos vamos vamos curva Zeppelin aquí vemos que parece que entra más tranquilito controlando más uh, uh, uh, uh, uh, uh. bueno cómo cómo está con... bueno bueno habéis visto cómo ha controlado el, el coche es muy difícil y pese a eso cierra el, el tercer sector con, con más ocho décimas ha podido bajar su tiempo, una pena porque venía bajando el primer sector. El segundo ya ya iba por encima, eh, media décima, y el tercero, bueno, por pues, fin, se ha ido ocho décimas y pico del tiempo. Una pena, bueno, vamos a seguir acompañándole en la curva. Esta es Hasbroder. Bueno, como veis, para contravolencia, son dificilísimos estos DTM, muy divertidos, eso sí. Primer sector, dos décimas por detrás. Uf franco no, no lo veo. Cuba triple. Si el segundo sector no me mejora, cambiamos de piloto a ver si alguien nos da un poquito más de chicha. Fran, yo soy muy fan, pero, en fin. Vamos ahí, sí, sí. Fran, ojo con frank Vale, Cuba McDonalds. Se dirige hacia la zona del estadio, la recta de estadio, debajo de, de este poste de pane azul, perdón, panel azul. que cerramos el segundo sector. Definitas, sigue sí, ahí ahí, curva Shell, curva Aman ahora a derecha es la curva Bauer y la última, y la tenemos bajo de este poste, la curva Zeppelin, recta de meta, vamos a ver si aquí sale mejor, parece mucho mucho mejor que la, la vuelta anterior, vamos a ver si es capaz de, de mejorar su tercera posición y. Bueno, sí, sí, sí lo mejora. Ha subido hasta la segunda posición, le quita ese puesto a Carles Ródenas. Una pena por Carlos, pero ahora le toca a Ródenas defender ese puesto. Vemos precisamente que está ahí iniciando su vuelta. Vamos a intentar acompañarle a ver si Ródenas es capaz de devolverle la jugada a Fran. Ha estado ahí muy, muy bien Fran, la verdad que sí. Me sigue sorprendiendo que esté eh, tan atrás Cherny, eh. Bueno, a más de un segundo. Bueno, no lo sé. Yo creo que es eso, ¿no? que se está aprendiendo un poco, se está familiarizando con el circuito sobre la marcha, después de estar convaleciente durante más de dos semanas. Y bueno, eh, el resultado que, que obtenga seguro que va a ser más que digno, pero bueno, la semana pasada le pasó un poco igual, la segunda manga la ganó, ¿eh? la ganó, quedó segundo, no me acuerdo. Ahora, ahora lo vamos a buscar. Bueno, de momento, Carlos Rodenas viene perdiendo dos décimas y media en el primer sector. Vamos a ver qué tiempo obtiene en el segundo. Buah, va bajando casi cinco décimas, Carlos. Carlos, perdón. Uf, Lo veo, lo veo muy difícil. Bienvenido, Alex. Hombre, Alex Fernández. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Alex? Ya te he visto que últimamente te veo más por el Race Room. Te veo ahí en la y tal. Pero, pero bueno. Ya sabes que donde yo te quiero ver es en pista. Te quiero ver con los cards. Y te seguimos por Twitter, todo lo que publicas. De tu progresión en el mundo del card. Y vamos. Ya sabes que somos muy fan aquí. Aquí también bancamos al señor Alex Fernández. La juventud al poder. Bueno, de momento se ha hecho con la pole, Frank. 1.31. Tres, nada, dos centésimas diferencia con Jesli. Nada. Como gracias a ti por los espectáculos que nos brindas por esas carreras. Eh, y bueno, bueno, poquísima diferencia con jesly porque Jessly tiene que sacar. Tiene dos minutos y medio. Uf. Lo tiene justísimo. Tiene que sacar ahora mismo toda la artillería para recuperar esas dos centésimas que le ha levantado eh, Machuca. No, eh, pf, eh, Alex, no, no las casteamos. Eh, queríamos hacerlo, pero bueno, no nos da la vida, no nos da la vida. De momento los miércoles eh, eh, sí que se retransmite, pero sin sin voz, la, el evento Ranket, el, el de resistencia oficial. Eso se hace los miércoles, eh, se hace en la sala, el sala Gold, creo que se llama. Pero no, no, no nos retransmite. Te digo, no nos da la vida. nos gustaría, eh. Tan mente, mente, cuando en cuanto tengamos tiempo, es una de las cosas que queremos hacer en el RS porque vemos que hay demanda además vemos que la gente quiere quiere eso y, y mola además a ver si podemos eh, machuca el poder como un tiro pues sí bueno chermi eh, dice de que está débil comentaba que tiene falta de fuerza claro uf, normal si sí, me parece ya un poco heroico entre comillas lo que está haciendo bueno pero de todos modos ahí lo tenéis ¿eh? Eh, ha subido hasta la quinta posición en esta última vuelta con... Nada, no lleva cuatro décimas ya ahí tenéis pole para el Gran Fran Machuca. Sí, sí, va fortísimo, como dice Alex. 1-31-3. Bueno, Jesley le ha levantado en el último minuto la pole. ¡Buah! Riquísima la jugada de Jesley. Ha cerrado la vuelta. Bueno, bueno, bueno, bueno. Segunda, el Pole para Jesli. Tercera, Machuca. Cuarta, eh, segunda, Machuca. Tercera, Eric Castro con el Omega. Grandísimo papel siempre de, de, de Castro. Digo Troites a continuación. Carlos Ródenas. Sexto, Model Game. Séptimo, Chermi. Grandísimo resultado de Chermi en su regreso. Eh, Coyote, octavo. Noveno, Surech. Décimo, eh, González. A continuación, Diurka, Lafna, Rob Rob, Rubén Álvarez, Ángel Iglesias, Juan Aguiar, Tomás Marchena, Carlos povil JC Camaño, cierra el top ten no el top 20, YouTube Sergi, por último en P21 tenemos a Kevin Fernández y sin tiempo en el P22 a Klaus Martini. Eh, bienvenido Jorge Hernández. llegas justo a tiempo. Bueno, va a empezar el warm-up circunstancia que nosotros vamos a aprovechar un poco para repasar la clasificación. Vamos a poner.. Ups, ¿qué pasa aquí? La clasificación, ¿dónde está? Ahí está la clasificación. Bueno, pues como veis, transcurridas cuatro pruebas, tenemos el líder a terminando con 177 puntos, segunda posición para Jesli con 144, a 22 puntos tenemos en tercera posición a Diego Troitas, que como decíamos, es un campeón que está yendo a más en cada carrera, cuarta posición para Fran Machuca, 6 puntos, en fin, con 113 puntos Reita Kazawa, que no pudo existir la semana pasada y en esta tampoco. Ha aparecido Eric Castro, sexto, séptimo Carlos rodenas octavo Coyote, Eduo Mil, que solo corrió tres, eh, tres carreras, creo. Eh, es el noveno top 10 para Bernard Civit, 11 para el fanraiser Diurka, Rob Rob, a continuación Rubén Álvarez, 13, 14, Ángeles Iglesia, Ángel Iglesias, 15, Manuel Sobaje, 16 Carlos González, Mondes es. El décimo a continuación, Tomeno, Kevin Fernández, top 20 para Juan Aguiar, El Rubén Márquez, Sebas Fábrega, Klaus Martini, YouTube Sergi, 25, Camaño y 26, Pérez Espinosa, Carles Pobil, Bernardi, Bouso, Lafna y Carles faux Bueno, pues es la clasificación. No sé si nos da un poco. Sí, hay un minuto. Vamos a revisar rápidamente cómo está. La líder Board, veis que otro eslovaco, Yaro Jakovka, en un tiempo de 1.34.6. Eh, de los conocidos, Raúl Coyote, 1.31.4. Jeremy, a continuación, 1.34.5. Machuca también en ese tiempo. Paco Donés, que ha corrido un campeonato con nosotros, 1.31.6. ¿Y que más? Rubén Álvarez, ya más abajo. Carlos Ródenas y Rob. rob Bueno, pues esto es más o menos un poco el tiempo que había el líder Board para que os hagáis un poco una idea bueno volvemos a pista quedan treinta y pico segundos y con ganas de que esto empiece bueno dice Alex ojalá voy a probar algún día un bicho de estos pues llaves ves pues ya ves. Pero bueno, deben ser súper complicados, ¿no? Porque hoy en día coges un turismo normal, de los que tenemos todo, todo el mundo para ir al trabajo, y ya te llevan un montón de ayudas. Sabes que tienes el ABS, dirección asistida, eh, control de tracción, tal. Y estos bichos no, te, no, no tenían ninguna de esas medidas, ninguna ayuda, eso era, vamos, conducción pura y dura. Eh, seguramente. Eh, Salvando muchas distancias, pero vamos. Tan, tan duro como un kart, ¿verdad, Alex? Bueno, se van posicionando en pista los pilotos, en parrilla. Esto va a empezar en breve, 47 segundos. Y vamos a ver qué nos depara esta... Primera manga, no se 11, recordar eso que es un formato de 20 minutos, la primera manga, y luego una segunda manga de 30 minutos con parrilla invertida para los 10 primeros, que eso siempre hace las cosas um, más interesantes. Y, y nada, pacientemente esperando a los pilotos. Bueno, ya los tengo todos posicionados. vale comenta ahí Alex muy bien noveno en la general de de su competición regional genial y en septiembre otra vez a pista pues nada mucha suerte Alex que vengan victorias bueno esto va a empezar se, le, se levantan las luces rojas sale Machuca todo lo fuerte que puede vamos a ver si no se le escapa jesli Ahí tenemos al piloto de SNRS. Ojo que el Castro ha tomado la segunda posición. Machuca está perdiendo fuelle. Ahora es tercero, es cuarto detrás de Rodenas. Aunque parece que están en un paralelo por detrás. Vamos a enfocarles. Ahí le vemos luchando con Rodenas. De momento parece que Fran recupera esa tercera posición. Ojo que, bueno, Rodenas no se rinde. Vamos a ver que, cómo van las cosas por detrás. Vamos a irnos con Chermi. Ahí le vemos en medio de todo de toda la marabunta en esa octava posición ya es séptimo el piloto argentino. Y Jeremy, vamos ahí, dale con todo. Y por detrás que tenemos detrás tenemos a los rezagados ahí tenemos a este grupo eh, vemos a Klaus Martini con el Mercedes este negro y gris seguido de que del Omega. Aquí de Kevin Fernández y a continuación vemos a Camaño con el BMW de Tic Tac seguido de El de Afna, del Eslovaco. Ahí vemos la, la parte trasera del pelotón que también tienen derecho. También son pilotos y aquí también se juega lo suyo. Bueno, vamos a volver. Vamos para arriba. Ahí tenemos ya a es cerrando su primera vuelta. Marcando un tiempo de 137 todavía te, lógicamente no son tiempos buenos la primera vuelta siempre lógicamente más lenta pero vamos vemos ya que, que, que tiene eh, a uno a un segundito ¿no? a eric castro y vemos la vista subjetiva desde el paragolpes desde la, la frontal del omega de eric para que nos hagamos un poco una idea de, de la distancia tercero es Fran machuca a seis décimas de, del omega Vamos a ver si Fran puede plantar cara. A continuación tenemos a Carlos Ródenas en esa cuarta posición y ojo, y ojo en quinta posición. Ahí tenemos al Gran Modes, al Gran Modes Games. Vamos a ver si es capaz de de acercarse a Ródenas y, y que nos brinden una una lucha interesante por esa cuarta posición pero de momento ahí está modes luchando bueno así interesante de comentar que lógicamente van todos con, con neumático blando recordar que la semana pasada en Segunda Manga un par de pilotos que pusieron neumático duro que entre ellos modes y que bueno la, la estrategia eh, no funcionó veremos eh, a ver cómo gestiona hoy en la segunda manga los pilotos el tema de, de desgaste como sistemas neumáticos vamos a ver a Diurca ahí tenemos a Diurca también con el BMW M3 de Tic Tac bueno ya salía a 11 ya es décimo ahí le vemos acercándose al M3 de Ricardo González y bueno vemos aquí el personal animando vemos ahí bueno bienvenido Tomenaco por supuesto como siempre Campos 2611 y vemos por aquí animando a jesli y a la peña de, de zona de carreras a Coyote y a Rob sí sí Modes está ahí ¿eh? está ahí está ahí no no, no no termina de Carlos de meterle distancia siguen esas cuatro décimas a ver yo creo que es que Modes apart, es que yo creo que este circuito se lo conoce muy muy bien ¿eh? Yo recuerdo aquí haber corrido otros campeonatos y, y a Modes se le daba bien. ¿eh? Vamos a ver si es capaz de, de aprovecharse ¿no? de, de ese conocimiento de la pista Modes y, y en su favor y, que, y presentar luchas que mola. Bueno, Fran, Fran lo tenemos ahí al lado ya de, de Eric Castro, tres decimitas. Fran Frank quiere la segunda posición. Bueno, Eric tiene que estar sufriendo muchísimo viendo al. al asesino silencioso detrás bueno interior para Fran paralelo ahora mismo en estos momentos entra en la recta de meta vamos a poner la, la cámara ojo que era la curva es a izquierdas es la curva del hotel de 270 grados bueno mucho más rápido en recta el, el omega ahí fran ha levantado el pie inteligentemente bueno, se dirigen bueno, estas es, es curvas que son larguísimas hacia la curva de esa Ahí Les tenemos otra curva larguísima, como veis hay bastante de 180 grados. Esta es la recta que cierra el primer sector y que da acceso a la triple curva. Vemos que Machuca, bueno, parece que, que ha perdido un poco de fuelle ya está en cinco décimas, seis décimas. Vamos a ver si es capaz de, de acercarse. Eh, tenemos Fran, vamos Fran. Ya es bienvenido. Siéntate, ponte cómodo. Eh, está la cosa interesante. Bueno, curva del estadio. Vamos a ver cómo tracciona Fran. Parece que sale algo mejor. Va recortando, pero no, no le va a dar tiempo. Intenta mostrarse. Aquí estoy. Curva Shell. Nada, curva Aman. De momento sigue recortando aún eh, Fran. Nos dirigimos hacia la curva Bauer. Vamos ahí, Fran. Vamos, vamos, vamos. Dos decimitas, decimitas. Curva Zeppelin. para aquí en recta de meta si no sale mejor esta muerte, porque ya hemos visto cómo, cómo tira el, el Omega, que es mucho más rápido. Y no, no, no, no. La, la distancia parece que se que se, está, que se está alargando. Dos, dos y media, dos con seis nada. Bueno, vamos a dejar esta batalla porque me pongo de los nervios. No puede ser. Por detrás qué tenemos? Pues tenemos aquí estas luchas. En, por la p 15 entre Ángel Iglesias y Rubén Álvarez. Ahí Rubén defendiendo como puede su posición. Bueno, bueno, bueno, un three-white en estos momentos, impresionante. Ojo que ha habido, hay una salida. Creo que se han golpeado Ricardo González y Ángel. Bueno, bueno, bueno, muy delicado ahí eso. Habrá que ver si los pilotos estiman oportuno presentar reclamación. Pero bueno, es una pena, ¿eh? En esa curva del hotel, ¿no? La primera curva de derecha es larguísima, de 270 grados, ver ese Fury White, qué pena que no se haya podido terminar limpiamente, han tenido ese contacto. Bueno, Modes sigue ahí persiguiendo a rodenas ya está, ya va, bueno, voy no, a decir que está tres sigue a 434, nada, no, no, no hay forma de bajar, rodenas está aguantando como un jabato. Ya tenemos la vista subjetiva desde el frontal de Modes cuando toman la curva de Aman. Cuatro décimas. Vamos a subirnos al cockpit. Vamos a acompañar a Modes. Última curva, curva Zeppelin. Subimos al piano. Alargamos por la izquierda. Recta y a tope. Tres décimas, tres cinco, tres cuatro, tres tres, tres dos. Se dirigen hacia la curva del hotel. Decía esta curva larguísima, 270 grados, muy, muy, muy complicada. Wow, estamos de on fire, está ¿eh? está de dulce. Vamos, modesto este. dos decimitas, tres decimitas. Bueno, van hacia la siguiente curva, la curva se Roda. De momento, modes intentando no perder fuelle. Ojo, como contravolantea, recupera el control. La verdad, dificilísimas esas maniobras. Cerramos el primer sector, entramos en la triple curva, como veis, está, efectivamente esta partida en tres, curva de 180 grados, también larguísima, ahí se ha ido largo Rodenas, a ver si lo puede aprovechar, parece que no, no puede aprovechar esa circunstancia Modes. No el chica McDonald's, nos vamos por la izquierda, nos subimos, aprovechamos toda la pista, entramos en el estadio, Vamos a cerrar el segundo sector debajo de este poste. Curva Shell. La siguiente es la curva Aman. Kevin remontando. Vamos a verle ahora, Kevin. Vamos a verle. Curva Bauer. Y ya, hacemos la última curva con estos dos monstruos. Con Rodenas y con Modes. E intentamos... Uy, uy, uy, uy, uy. Ahí, Rodenas. No ha entrado muy bien en esa, en esa curva. En el... La curva Zeppelin, circunstancia que ha aprovechado Modes para acercarse un poquito más. Vamos a poner una cámara de televisión, a ver si podemos observarlo mejor. Ah, nada, nada, al final parece que ha recuperado. Uy, uy, uy, Modes, ahí le tenemos, ahí le tenemos Modes paralelo en estos momentos. Pero, pero todavía parece que ¡buah! tiene ventaja Ródenas, tiene el interior. Parece que vuelve a salir un poco más rápido Modes, no, no qué pena bueno es open se está abierto alex vámonos con con kevin estabais comentando que se estaba saliendo ese estaba abierto sí eh, ahí tenemos en p18 creo que salía 21 tres posiciones que, que ha mejorado el, el piloto del equipo hrt el equipo el piloto soletano recordar que, que ganó el premio el hamback al piloto más limpio y se llevó por ello en el sorteo en cambio handback artesano elaborado por las sabias manos de modest el 24 no el 24 no puede ser porque porque solo, hay 20, solo han entrado 22 en quali sale el 21 el 22 era martini que sigue el 22 pero bueno de todos modos un buen resultado porque decía kevin en discord que, que no había podido entrenar nada o sea que que bueno, para ver prácticamente haber, haber hecho un no cual challenge, casi casi, y no haber entrenado, pues mira, muy en 18. Sí, Modest. Bueno, vamos a ver, Modest sigue ahí, ¿eh? No, no, no tira la toalla. Se le ve muy, muy fuerte en esta pista al gran Modest Games. Muy, muy seguro de sí mismo. Ojo que lleva detrás a Troitas, tampoco se puede descuidar mucho. Y vamos a repasar un poco, ¿no? Como esta calificación. Llevamos ya ocho minutos, la mitad de. De parrilla. Sí, sí, es que da la sensación, ¿verdad? Eh, Alex, de que, de, de que tiene. Más ritmo que Rodenas. Pero claro, al final no. No, no podemos confirmarlo. A ver si lo adelanta y confirmamos. Esa, esa teoría. Sí, sí, sí, Eso parece. Vamos a ver, de todos modos. Modes tienen tiempo. Están ahí del tiempo, eh. ¿sí? Carlos Rodenas, su vuelta rápida es 132, 186 Modes es un 32, 284 es una décima de diferencia en favor de Carlos, pero sí, evidentemente eh, no podrá mejorar mientras tenga adelante a Carlos. Bueno, vamos, vamos a repasar cual eh, quali, clasificación cuando quedan 8 minutos y repasamos todo el mundo. Bueno, tenemos cerrando clasificación: Claude Martini, B22 con el Mercedes, Cáles Povil a continuación, que es una primera posición, Camaño sigue, llega licenciantes youtube set y 19 como comentábamos 18 Kevin Fernández con el Opel Omega a continuación Rubén Álvarez BMW M3 otro BMW como casi todos veréis castón BMW es Rob Rob zona de carreras Ricardo González con el mejor avatar del mundo o avatar a saber cómo se pronuncia, avatar o oh, avatar. Eh, Machuca pegadísimo, me caché la mano. Ahora voy para allá. Eh, el eslovaco Lafna, ahí lo tenemos, decimo cuarto Ángel Iglesias, decimotercera posición para él. Delante tiene a Tomás Marchena. Décimo es Juan Aguiar. Coyote abre el top ten de zona de carreras. Diurka ya nueve, ¿no? El fan racer, salía p 11 recordamos. Jeremy, bueno, hemos llegado a ver séptimo, ha caído hasta la octava posición. Recordad que está convaleciente, seamos generosos con él, seamos muy duros. El otro eslovaco, Surek, es P7, Diego Troitas, de, de, de, de Galician Team, sexta posición. Modest Games, sigue ahí, pegadísimo, quinta posición, pegadísimo. a Carlos Rodenas que es cuarto. Eric Castro, que es tercero, ¿por qué? Porque él ha adelantado. Machuca, que ahí está en segunda posición. Y líder, indiscutido, indiscutible. Upa, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Ahora tenemos a Jesli. Cuatro segundos y medio que le separa de Machuca. Desde luego ha hecho la pole eh, in extremis. Ha hecho una gran salida. Y transcurridas diez vueltas, ahí lo tenéis con 4,4 segundos y cuatro décimas pues se separa de Machuca. Vamos a ver si Fran... Uf, quedan 5 metros y medio, no creo que pueda rebajar esa distancia, pero por lo menos vamos a ver si ahora que, que no tiene adelante a Castro, por, por saber si tiene, qué ritmo tiene Fran, ¿no? Vamos a ver si ahora en limpio puede marcar tiempos que se acerquen a los de Yesley. Recordar que la vuelta rápida precisamente... La tiene el líder eh, con 1.31.177. Y Machuca tiene 1.31.3.10, o sea, décima y media más o menos. Décima y media. El, en cuanto a consistencia está la cosa bajita, ¿eh? para lo que hemos visto en otras carreras. Que, eh, otras carreras ronda el 97-98%. Hoy la consistencia del líder es precisamente yesli Con un 93,80%. Y le seguiría Eric Castro con un 92-95. Ya el resto de pilotos están del, entre el 91, 89, 88. Hasta el 81, que vivo por ahí, el, el piloto con menos consistencia, que es eh, Carles móvil Carmen está en el último. Que además, por cierto, a Carles, vamos a enfocarle un momentito. Le marca, a ver lo que dice. Race control le marca daño de la transmisión del 84%. Uh, uh, y tanto que daño, de hecho se ha caído. Normalmente este tipo de plano cinematográfico es que es que ha habido algún problema o con su conexión o con el server y se ha caído. Bueno. Pues ahí tenemos a Jeremy detrás de, del gran Yurka Duelo de titanes entre el piloto argentino y el fan racer. El piloto vasco. Ahí le tenemos. Vamos a poner. La... El diferencial dos decimitas se va acercando peligrosamente. Chermi, bienvenido Shiva 81. Siéntate, ponte cómodo. Quedan algo más de tres minutos para terminar esta primera manga, pero luego tenemos otra de 30 minutos ¿eh? y para invertida. Va a estar muy, muy interesante. Eh, bueno, pues como decíamos, Chermi noveno intentando recuperar esa toda la posición que ostenta ahora mismo el fan racer de Urca. Uf, pero es que Duca, joder, que Duca es durísimo, tío. Vamos a ver si tenemos otras luchas por ahí. Tenemos aquí a Tomás Marchena intentando auparse a la undécima posición que ostenta ahora mismo que ocupa Juan Aguiar. 4 o 5 décimas. Marchena también, un piloto bastante conocido de ¿eh? RRS, ha corrido bastante con nosotros. Siempre nos alegra volver a tenerle en pista. Adelanta tú a Duca, sí, sí, claro. Duca, macho, Uf, hueso el tío. Lafna, el eslovaco, también, medio segundito de separación con Ángel Iglesias. Es que hay mucha gente en ese tiempo. Tres, cuatro décimas. Ahí vemos a Marchena en recta de meta. 2.6. Vamos a ver cómo afronta. La larguísima curva de hotel. Curva izquierdas de 270 grados. De parece que Juan Aguiar. Está tomando mejor cuatro décimas, dos décimas, cuatro, cuatro. No, no, no ha ganado algo de tiempo ahí. Eh, Tomás, vamos a ver si al cierre del primer sector se le puede acercar un poco más. Ya está por debajo de de las dos décimas, efectivamente. Hacia la triple curva, ahí les tenemos. bueno, bueno. bueno. Está Marchena ahí acosando, van a hacer wow. esta parabólica de 180 grados juntos y ahí tenemos el adelantamiento de Marchena. Ha cometido un pequeño error ahí, Juan Aguiar y se ha ido, se ha ido un poco largo. Vamos a, a, a ver la repetición. Ahí podemos observar cuando terminaba el primer sector cómo iba recortando tiempo tomar Marchena, cómo bajaba de saltos encima y afrontaba la triple curva. Cuando llegaban a la esta a la larguísima curva de 180 grados, veíamos cómo la hacía ahí el lacito Tomás. Iba un poco por fuera Juan Fue guiar y Marchena le ganaba la posición. Bueno, han visto, Alex, de tecnología apunta. Esto ni la NASA, macho. <ríe> Esto ni la NASA. <ríe> bueno, la verdad que sí, de verdad, buenísima de tal. Bueno. Lsr barra baja J te sigue. Hombre, gracias por el follow. Ah, ostras, es que el nombre. Era complicado. Vamos a ver si te puedo dar las gracias como Dios manda. Ah, el LSRJ. <ríe> LSRJ, gracias por el follow. Nada. Bienvenido. Bueno, pues nada, llegas a tiempo para ver el final de carrera. Vamos a acompañar a Jesley, por cierto. Ahí le tenemos. En sus últimos metros. Cuatro segunditos de ventaja sobre Fran Machuca. Grandísima carrera del piloto de Singles en RS. Ahí vemos el, ahí, al fondo asomar a Frank. Vamos a ver, última Media curva. 84 te sigue. Recta de meta. Y victoria para el grandísimo jesli bueno, Está inconmensurable. Gracias por el follow, Mela84, o 84, Fran 84. Machuca pasa a continuación, Carlos Ródenas, le sigue. Ahora tenemos. A ver si pongo una cámara que esté bien, joder. <risa> Ahí tenemos. Diego Troitas, no me gusta esta cámara. Otra. Otra. <risa> bueno. o eh, Modes que al final ha en P7. Coyote octavo, noveno para. Jeremy, décimo, Duca. tomar Tomás Martena, un décimo. Ángel Iglesias, 12. Lavna, el eslovaco, 13. 14, Juan Aguilar. 15. Ahí tenemos Ricardo González, matándose, es, prácticamente Ben 16. 17, Kevin Fernández. Grandísimo resultado, la verdad que han mejorado cuatro o cinco puestos. Dussel, 18. Camaño, 19. Donación Clown, Martini, Rob Rob. Y por último, Carles Povil que se ha desconectado. Vamos a ver, no sé si podrá entrar a la segunda manga. Esperemos esperemos que sí. Nada, enhorabuena de luego a jesli al podio. La verdad que es muy, muy, muy buena carrera de jesli y, bueno, y de Machuca. Machuca que ha estado muy bien. Y después de una salida un poquito floja, pues mira, ha conseguido, eh, donde pelea la segunda posición, ha conseguido rehacerse y volver a recuperar ese segundo puesto que era suyo era, era suyo por derecho en quali. Bueno, ya veis, vuelta rápida para jesli Ha liderado todas las vueltas. O sea, que esto es, es un gran slam, un gran chelem, ya no me acuerdo cómo es la categoría. Bienvenido al canal SSR Fan benning queer 03. Joder con los nombres. Bienvenido T3 AM gay Joder, <ríe> lo ponéis difícil. Hombre, Jordi audet Bienvenido, ojito que sale a echar mi segundo, sí señor. Ahora es paridad invertida, pero ojo que, que el primero es Dürkac, porque es top ten y que ahora saldrá primero. Bueno, vamos a hacer el cambio de de manga. Esto es. Vamos a ver, no. A ver un segundito si puedo. Pongo un momentito eso, vamos a ver si mientras tanto puedo volver a entrar al server para um, la segunda manga. Ya estamos entrando, ¿sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, ya estamos entrando a la segunda manga. Discúlpame, pero bueno, esto es una actualización que dentro de Ray Room y que eh, el cambio de manga nos da la puerta. Bueno, pues sí, Chelmi está dando... Está dando guerra, sí. Dentro de lo que puede, con, ya sabéis que los que estáis en Discord que está convaleciente, que hoy le han dado la alta. Y tal y como dice Bernard, es muy buena lucha entre frank y Eric Castro. ¿no? Y la verdad que hay mucho mérito, ¿no? Lo de frank Lo de frank Lo de Frank no. Lo de, bueno, de Fran también, pero lo de Eric, ¿no? Con el Omega. Lo llevo diciendo todo el campeonato, un coche dificilísimo de conducir. Solo dos valientes se han atrevido a cogerlo. Eric Castro, que está obteniendo un la verdad que bastante buen resultado y el otro que lo lleva ya en modo más suicida eh, <ríe> eh, Kevin Fernández cuando digo suicida digo por porque como hoy por ejemplo que entra sin entrenar porque no ha podido y, <ríe> y que bueno en fin está claro la diferencia de calidad entre los dos pilotos ¿no? eh, bueno pues como hablábamos eh, para invertida de momento no sé si hemos visto antes que carles Pobil se ha caído el server buenas noches Rov. qué tal Te estoy viendo en su directo a eric es un escándalo como contra la volantea en cada curva dice rubén Bueno, ya hemos visto aquí en el... sí sí bueno, ya hemos visto en algún copy que hemos puesto en alguna vista subjetiva pues efectivamente como como que está constantemente luchando con, con estos monstruos Nada fácil de conducir, ya que está contravolanteando constantemente, rectificando en todo momento. Bastante, bastante jodidos estos. A Krapovis, bienvenido. Anda, ¿te, ¿te ha tirado fuera? No, eh, ¿no te deja entrar otra vez? Ah, ya me pego un porque te da tirones Ostras. Ah, ostras, claro, sois los que faltáis. Claro, me faltan dos pilotos. Sí, ah, vale, eres Pobil. hostias. Joder, macho, la semana pasada también un poco igual. Eh, ¿No te deja entrar de nuevo? para la segunda manga? Ah, ¡Ostras, qué pena! Pues es una pena, chicos. Pues nada, quedaros por aquí y coger unas palomitas, una cervecita y vamos y me acompañáis a ver eh, la, la segunda manga y a ver qué, qué pasa. Va a estar muy interesante. Jesli ¿eh? salda décimo y, el, y en primera posición saldrá Diurka y a su lado luchando tendrá... Al gran, Cher mirando. al gran Chermi Al gran Chermi. Y ojo, que como Chermi le... le vamos. Le adelante la salida. A Diurca, A ver quién coge al piloto argentino, eh. Ahora, como sea al revés. Pues entonces, como salga como salga por delante Dulca, entonces el que va a sufrir de Chermi. Pero bueno, va, va a estar interesante. Si megas no es suficiente, hombre, hostias. Pues algo pasa ahí, eh. No será de, de tu conexión, pero algo pasa. O sea, a lo mejor tu tarjeta de red o algo, no lo sé. No, no lo sé. Rubén Cue eh, Conchu, pues ya busco su directo que debe ser bonito. Bueno, Bernat, te doy permiso, <ríe> te autorizo a que te vayas a otro a otro directo, si es el de... Si es el de... El de Eric Castro. <ríe> bueno, eh, por cierto, recordar que... Ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una, hay una web, o una herramienta que, eh, que permite ver varios canales de Twitch a la vez a la misma pantalla. Eso lo conoce nuestro amigo eh, Bauer. Entonces puedes estar viendo, por ejemplo, nuestra retransmisión y algún par de, de, de, de onboard de pilotos que están en carrera. Es muy chulo eso. Nos no veo a la vez. Aquí no me voy. <risa> vale, se agradece. No, como quiera, joder, verdad. Hola, amor de Castro. Ahora lo vamos a poner, vamos a ver ahora la salida y, y a petición del público vamos a ver a un Bueno, de momento parece que efectivamente sale mucho más rápido Chermi que Diurca. Ahí vemos cómo ha tomado ya la primera posición, se dirigen hacia la curva del hotel. Ojo que Modes es tercero, también hemos visto antes que Modes tiene muy buen ritmo en esta pista. Uf, uf, uf, uf, Ángel Iglesias, contacto ahí en la salida hasta la última posición bueno ahí vemos ángel incorporándose volvemos a la cabeza bueno parece que las cosas están un poco estabilizadas vemos primera posición para el piloto argentino para terminando segundo es el fan reset diurka modes le sigue a continuación cuarto coyote y ahí vamos a asomar el bmw multicolor de, de Fran machuca y también vemos a diego troitas ahí luchando con eric castro venga vamos con eric porque se lo merece y porque por petición popular. Vamos a subirnos a su cockpit. Aquí tenemos la vista subjetiva dentro de su Opel Omega. Vemos justo cuando están entrando en la zona del estadio. Vamos con Eric. Cierra aquí el segundo sector. Curva Shell. A continuación a izquierda es Curva aman Acercándose bruscamente a Troitas. Afrontamos curva Bauer y la última a izquierdas, la curva Zeppelin, aquí está. Vamos para allá. pero parece que sale. Parece que sale más rápido que Troitas, eh. Okay, va recortando. que recordar que yo creo que es algo más potente el Omega del BMW. Ahí, ahí, ahí, ahí. Vamos ahí. Paralelo. Efectivamente. Vemos que se ha hecho con la sexta posición Eric Castro relegando la séptima a Diego Troita. Seguimos acompañando un poquito más a Diego, a Diego no, a Eric, perdón. Están haciendo la curva jason Roder. Ahí lo vemos acercándose el siguiente objetivo que es Machuca. Cierra el primer sector, vamos a hacer la curva triple Acercándose poco a poco a Frank. Vamos a poner el diferencial de tiempos. A ver si me hace caso la realización. 5 o 6 décimas con el Gran Machuca. Ojo ahí, fijaros cómo ha rectificado ahí. Se le iba el coche antes de entrar a la Chicago McDonald. Se come el piano. Aprovechamos la pista por la izquierda, todo lo largo que podemos. A tope ¿eh? en la recta del estadio. Cerramos el segundo sector. Bueno, Machuca parece ser que, que mantiene la distancia, pero ojo que Machuca está con, eh, también en su propia lucha con Coyote. Y bueno, afrontamos Cuba, Zeppelin, hacemos la recta y vamos a abandonar ya a Eric Castro, quizás más adelante volvamos. Pero ya le hemos dado su minuto de gloria a Eric, que se lo merecía, que narices. Y bueno, pues aquí tenemos la batalla. Entre Eric. Entre Eric. No, joder. Eric me acabo de bajar. Entre Machuca y Coyote de zona de carreras. 4 o 5 décimas. Ojo que, que Fran tiene muy muy encima también eh, al Omega. A qué huele los GT de Troitas. A... <ríe> Ahora Eric lo sabe. Efectivamente. Bueno. Eh, bueno, como decíamos, Machuca sigue ahí detrás de Coyote. ¡Ojo que diurca! Está también intentando no despegarse de gran Chermi, del piloto argentino. 3-4 decimitas. De momento en estas primeras vueltas, parece ser que Chermi no termina de despegarse del piloto vasco, el fan racer. Ojo que, que esta es una muy buena oportunidad de Diurka para demostrar lo rápido que es las manos que tiene. Vamos a ver si nos deja escapar. Terminando al piloto del equipo Virtual Racing Verona. Saludos para desde aquí a nuestros amigos de vrg Y vamos a ver cómo están las cosas por detrás. Machuca, cómo vas. Nada, también dos, tres decimitas con Coyote ahí le tenemos. Otro que también va oliendo gente. <ríe> me gusta la expresión, eh. eh Carles, espera, me ha gustado. <ríe> te, la, te la compro. Um, ¿Cómo va, Yesley? Yo momento ya es octavo, recordar que salía décimo por, por la parrilla invertida, tiene delante a seis décimas ya Diego Troitas. Vamos a ver qué es capaz de hacer el piloto del Sim Racing RS Team. Vamos a ver hasta dónde puede ascender. Yes, va, va a estar muy, muy interesante. Bueno, y estos tres, ahí tenéis a Castro, Machuca y Coyote, dos décimitas, tres décimitas entre ellos. ¡Guau! Esto esto va a estar muy interesante. ¡Buah! Y por delante tenemos también a estos tres. También Chermi y Durka que tienen ahí cuatro décimas. Pero es que modes también está eso. ¿no? Cuatro o cinco décimas. ¡Buah! Están todos en, prácticamente en segundo y medio, estos seis pilotos. Y la verdad que.. que... Qué grandísimo espectáculo el que. el que nos están dando. Vamos a ver. Bueno. Dos segundos, ¿no? dos con dos que hay desde terminando hasta Eric Castro. Pero bueno, la verdad que todos cerquísima y entre ellos sí que han abierto ya hueco con Troitas. Troitas está a dos segundos y medio de ese grupito. Ahí vemos, vamos a ver si, si vemos desde el morro del coche de Diego su MV. Ahí vemos la trasera del Omega de Castro. Esos son esos dos segundos y medio. Ahora mismo lo vemos en la recta. Para que nos hagamos una idea del tiempo real. Ojo que Eric Castro acaba de adelantar a Machuca, le está devolviendo la, la moneda. Vamos a ver si Frank es capaz de devolver la jugada cuando están afrontando la curva de hotel. De momento parece que Eric va poniendo tierra de por medio, tres finitas le acaba de meter a, a fran que baja hasta la sexta posición. Por detrás tenemos a Kevin también en decimocuarta posición luchando con Claude Martini. Bueno, Claude Martini, recordad que creo que quedó P20 en la primera eh, manga. O algo así, P20 o P21. Y, y ahí lo tenéis, P13. Detrás tenemos a Kevin Fernández, seguido de Rubén Álvarez y J.C. Camaño. Ahí lo tenemos al piloto gallego del Galicentín cerrando este cuarteto. Y por detrás tenemos a los eslovacos. ¿Qué ha pasado? Ojo, ojo, ahí martín Lafna ha tenido que vemos que ya va, va con el coche dañado. Delante de su compatriota Richard Surech, creo que le está esperando, ¿no? Porque, no sé si quieren correr juntos. Eh, los dos van con ruedas duras. Quizás eso explica por qué tan, tan atrás, porque creo que Surech había hecho top 10, ¿no? En la primera manga. Uh, yo no sé si al, al poner ruedas duras ya vimos la semana pasada uh, uh, uh, uh, uh, uh. bueno estos dos uh... yo no sé <ríe> qué están jugando pero vamos a ver si se si toman esto un poco más en serio que al final esto es una carrera con más pilotos y ahora mientras están solos, bueno pero pero espero que no causen ningún incidente porque los veo no sé, están esperándose el uno al otro muy bien como compañero pero no sé bueno martin lafna se retira el domingo me subo a los autos de coche pues nada martin lafna fuera pichas surech sigue en pista ángel iglesias por cierto también abandonado y volvemos vamos a dar un repasito cuando llevamos nueve minutos de carrera y seis vueltas eh, ahí tenemos eh, Liderando al Gran terminando A medio segundo tenemos al fan racer La Diurka que parece que ha perdido un pelín de fuelle con el piloto argentino pero muy poquito. Ojo que tiene detrás a dos decimitas nada más a Modest Games, el Gran Modest. Cuarta posición para Coyote, ya un poco más despegado a un segundo de Modest. Le sigue Eric Castro, el piloto del Omega. Gran papelón el de Eric a continuación, fran machuca intentando no despegarse mucho de estos pilotos. a más de tres segundos tenemos a diego torres de galicia team. ojo, que detrás de él tiene ya muy muy pegado tres finitas a gran Jesley. vamos a ver si si Lee puede pasarle porque bueno, da la impresión por, por ritmo de que de que es más rápido el piloto es impresión rs la vuelta rápida Modes ya tiene 132 1326 y Diego 1329. La verdad que, que los tiempos bastante más lentos que en la primera que en la primera manga. La vuelta rápida la tiene Modes con 1.323 132 3 y medio. O sea, bastante bastante más lento que, que la otra primera manga. Dice Carles, con lo pegado que va todavía cuando faltan 10 minutos de carrera con los neumáticos desgastados, esto promete a espectáculo. Pues sí, pues eh, Bernard, no lo sé. Yo creo que depende de la pista, ¿no? Yo creo que al final eh, hay pista más, araba, más abrasiva, menos abrasiva, o, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver algo de eso, porque yo en algún caso sí he visto que sí funciona, pero yo creo que depende de la pista y no sé hasta qué punto de tu reglaje, de tu setup, no lo sé ya mis conocimientos no dan para tanto. Bueno, Richard Surech también se, se ha retirado los dos pilotos eslovacos fuera. Bueno, volvemos al repaso que me he despistado. Cuando quedan 19 minutos y lleva hasta curiosas siete vueltas líder terminando en segunda posición a medio segundo, seis décimas grande Urka. le sigue Modest Games. Vamos a ir a ver si podemos enfocar a Modes ahí lo tenemos tercero cuarta posición para corriente quinto Eric Castro sexto Machuca no vemos quedado aquí Jerry ya séptimo ha conseguido adelantar a Diego Troitas ojo que tiene un diferencial de más de cuatro segundos y medio con Fran vamos a ver hasta dónde es capaz de recortar no, no sé si no, yo creo que le da tiempo a alcanzarles que han 18 minutos y vamos a ver qué es capaz de hacer el piloto de sin RS Troitas es octavo 9, Tomás Marchena, Mambatín, Juan Aguiles, décimo. Y le tenemos cerrando el top ten, Ricardo González a continuación, décimo, Carlos Ródenas, muy muy atrás, ¿no? Eh, para lo que estamos acostumbrados a verles. Rubén Álvarez, SP 13, décima cuarta posición para Ian Fernández. Ojo que viene en estos momentos por detrás. JC Camaño del Galician tiene a tres decimitas, aquí se viene lucha, luego nos acercaremos a ver qué pasa. Claudio Martini, a continuación P16, P17 para YouTube Sergi. Y ya retirados Surech, lafna y Ángel Iglesias. Nos volvemos con, con la cabeza, bueno, la cabeza, la, la segunda parte de la cabeza que sería del cuarto al sexto. Ahí tenemos a Eric Castro acercándose muchísimo al BMW. De Coyote 2, 2, 2 décimas, va bajando 2, 4, 2, 3. Sabemos que es bastante más rápido en recta el Omega. Pero bueno, llega con suficiente ventaja a la curva del hotel Coyote. No parece que de momento peligre cuarta posición. Bienvenido Pérez Tutusaus. Como dice Rob, las ruedas son de madera, pues sí. Bueno, pues ahí sigue la lucha de momento parece que la adelantado, bueno parece no ha adelantado eh... eric castro a coyote que baja hasta la quinta posición vamos a ver si esa circunstancia la puede aprovechar el gran machuca para ganar alguna posición porque vemos que está ahí detrás diciendo aquí estoy ahí vemos la distancia entre los tres pilotos vamos a ver lo que hay entre frank y Coyote, hay unas tres décimas. Bueno, es que están muy pegados, pero es que por arriba están igual, ¿eh? si Volvemos a la, la lucha por el liderato. La lucha por la victoria. Ahí tenemos tres decimitas. No llega. Cuatro ahora entre yurka y Chermi. Pero es que ojo con Modes, eh. Modes está demostrando de la verdad un ritmazo. Esta pista siempre bueno, siempre que le he visto se la da bastante bien. La tiene muy muy cogida por la mano. Y en este momento van a pasar por recta de meta. Diferencias. 5 décimas para Chenny contra Duca. Que a su vez le gana 3,5, 3 5, tres décimas a Modest. Vamos a ver cómo van las cosas por aquí detrás. Machuca que sigue recortando tiempo con Coyote. Vamos a ver. Ahí vemos acercándose recortando tiempo a Coyote, una décima con 7, 1 con seis Vamos, Fran. Bueno, curvas, como veis, todas larguísimas, muchas curvas de 180 grados, alguna de 270, muy largas. Bueno, bueno, Fran diciendo aquí estoy, cerramos el primer sector, vamos hacia la curva triple, vamos. Más grandísimo Fran. La verdad que en su vuelta a la competición está demostrando un gran nivel el señor Machuca. Pero bueno, claro, aquí tiene unos huesos de de cuidado, ¿eh? Pasan por la chicana de McDonald's. Un momento. Recta. Del estadio. Vamos a cerrar el segundo sector. Se abre Coyote para acercarse a Castro. Pero ojo, es que no se puede descuidar Coyote, claro, tiene a Machuca. Es que están ahí a, un... a nada, a nada, a nada. Ahí tenemos la diferencia entre estos tres. Vamos a poner la vista de copic de Machuca. Vaya, por Dios, ha sido ponerla y adelantar o qué. Paralelo entre Machuca y Coyote. Ojo, sigue teniendo la ventaja Coyote, pero ha salido más rápido Fran. Vamos a ver cómo afrontan la cuba izquierda, la cuba del hotel. Muy igualados, paralelo. Pequeño contacto. Va por fuera Fran. Interior para Coyote. Fran ha ido bastante largo. Coyote, la verdad, que ha hecho esa esa curva haciendo drifting, buenísima lucha, vamos a ver eh, la repetición de esta, vamos de esta maravillosa maniobra que nos han regalado Coyote y Fran, ahí veíamos cómo Fran eh, traccionaba mejor en recta, llegaban bastante igualados al, al final de la recta y a la izquierda tomaban la curva del hotel, iba por fuera Fran y veamos el interior haciendo drifting ahí de, de Coyote que mantenía su posición. Bueno, grandísimo espectáculo lo que nos están brindando estos, estos pilotos. Y por detrás qué hay. Bueno, por detrás estamos viendo. Vamos a ver, Diego Troitas, nada, nueve décimas. La lucha de estos, que la verdad que ya, eh, ya hemos visto de lo que son capaces. Leando con el jefe, Robert. <risa> rop. Este, Otra cosa no, pero este, este jefe es más blando que una mierda pavo. No, Para pa que te eche, tienes que coger, ir a su casa, meterle fuego y no sé si te echaría. Bueno, Diurka va recortando ahora mismo, vamos a enfocarlo. Vemos que está a dos decimitas respecto a Chermi, uno y medio, uno con dos. Vamos, vamos Diurka. Bueno, la cuba está del hotel, la verdad que es la hostia. Bueno, pero espérate. Es que es larguísima, 270 grados ya os digo. Pero es que tenemos detrás a, a, a Modes, ojo, que quiere pescar a río revuelto con la, entre la lucha de Liurka y de Chermi. Pero bueno, parece que se estabilizan las posiciones. Por detrás, Camaño, persiguiendo todavía a Kevin Fernández, luchando por esa decimocuarta posición que ostenta el piloto valle soletano de pilota, el Opel Omega. Y no se rinde eh, Camaño, el piloto gallego. Afronta los dos la recta. De momento, bueno, rebufo. No sé hasta qué punto estos coches. Eh, qué, qué cantidad de rebufos te pueden llegar a dar. De momento, tiempo igualado. Dos, dos décima dos con tres. Interior para Camaño. ¿Qué se hace con el adelantamiento con, con la decimotercera posición? Decimocuarta posición. Vamos a ver la repetición. Aquí veamos. Cómo llegaban a la, a la recta de meta, como Camaño se posicionaba detrás, pegadísimo al culo del Omega, intentando ganar rebufo y afrontaba bastante mejor, la verdad, esta curva a izquierdas. Ahí lo vemos, como le ganaba la posición claramente a Kevin, limpiamente, y se quedaba la decimocuarta posición. ¡Ojo! ¡Ojo que Camaño ha tenido durante la repetición ha tenido algún incidente! Vemos ahí un golpe frontal. No le marca daños, puede seguir en pista, aunque sí que evidentemente tiene el morro bastante perjudicado. Ya ha caído hasta la P17. O sea, kevin El afortunado Kevin ha recuperado, ha recuperado su posición debido a las circunstancias. Bastante droll, bienvenido. ¿Algo le pasó a Modest? Ah, oh. Pues nada, viendo la repetición no hemos despistado, ¿no? Bueno, vamos a volver con... Ahora que ha caído Modest hasta la cuarta posición y que ya la lucha por la victoria parece que va a estar... Claramente entre Durca y Chermi, vemos la, la, la, la, la distancia que les separa que es apenas nada, dos décimas. Vamos a ver la distancia desde la trasera del piloto argentino. Ahí veis esas dos décimas. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver la cámara que viene Durca, que viene Durca. De momento, la verdad es que van muy, muy parejos. Yo creo que tienen un ritmo muy similar estos dos. De momento le aguanta, chermi tiene que estar sufriendo el hombre después de que le hayan dado hoy el alta, después de haber estado tanto tiempo enfermo. Se sube al cockpit, coge el volante y se encuentra a Diurka detrás de él durante 13 vueltas como un perro de caza. Y lo que hablamos es que Diurka es durísimo, tío. Y como se encuentre bien, se encuentre cómodo, bueno, pues, te lo va a poner muy difícil. Ahí vemos cómo... Uy, uy, uy parece que... Va a intentarlo en la curva del hotel, en la primera curva de Urca, interior para él. Ojo, giro a derechas y se ha hecho con la primera posición el gran diurca Vamos a ver si la puede conservar. Ojo que viene por detrás Chermi. Vamos a ver la repetición. Ahí teníamos. Eh, cuando estaba en recta de meta, que venía mucho más rápido, con más velocidad, el piloto vasco, el Fan Racer, se abría a la derecha para afrontar la primera curva, la curva hotel. Se hacía con el interior, giro a derechas. Y ahí veamos cómo tomaba ventaja, aunque a la salida de la curva podemos ver como Cherry la verdad, que se ha acercado bastante. Vamos a volver a pista a ver si no ha cambiado nada. De momento sigue Duke adelante. Vamos, a ver, go, go, fan racer. Recordar que somos compañeros de equipos, aunque yo no compito desde que era pequeño, pero bueno, ahí estamos. Los no me han echado. Eh, dos décimas, tres décimas, como decíamos, ritmo muy igualado entre estos dos pilotos. Eh, ahora a le va a tocar sufrir. La vuelta rápida la sigue teniendo, ahora la tiene Coyote, con 1,32,57. Y fijaros, eh, la vuelta rápida entre Djurka y terminando es prácticamente la misma. 1.32, 3.88 para Diurca, 3.85, 3 milésima diferencia para Chermi. Esa es la diferencia, casi nada, prácticamente nada. Muy, muy, muy parejos en ritmo estos dos pilotos. Y Modes ha vuelto a hacerse con la tercera posición, adelantado a Coyote, que ha caído a la cuarta. Jesli ya es quinto. Bueno, grandísimo Jesli, recordar que salía décimo por la barrilla invertida. Que ha tenido. Ha sufrido bastante para adelantar, digo, Troitas y cuando se la ha en medio tenía más de cuatro segundos diferencia con este grupito. Oye, y los ha alcanzado. Ya es cuarto. A un segundo. Menos de un segundo de Coyote. Cuatro décimas, ¿no? Cuatro décimas y a su vez. Coyote de modes un, un segundo. O sea que está. Eh, jesly está a un segundo y medio del podio, quizá menos. Quedan siete minutos. Yo creo que llega la lucha del podio, no sé si lo va a conseguir, pero creo que Jessly llega a la lucha del podio. Bueno, Tarquián, Machuco Octavo con una carrera, Buah, buenísima. Lo que sí que parece es que Educa se ha puesto a tirar, ya la ha metido a siete décimas a Chermi, vamos a ver si es capaz de sostener esa diferencia o incluso aumentarla. Parece que el piloto vasco tiene más ritmo, ya son ocho décimas, si no comete me ningún error en estos siete minutos. Pues Yurka eh, tiene una gran posibilidad de victoria en sus manos, ¿eh? Ahora vienen los neumáticos, dice Jorge. Pues sí, sí Vamos a ver, queda, estamos ya en el, el, la parte final de carrera. Queda, han transcurrido 23, 24 minutos. Y terminamos eso en seis y medio. Uh, va, sí, sí, va a ser, va a ser clave el tema del control de desgaste de neumáticos. Bueno, yesli ahí lo tenemos, ya pegado. A Coyote del equipo zona de carreras. Aquí le tenemos ya en la recta de meta a ambos. Vamos a ver cómo afrontan la primera curva, la curva izquierda del hotel. Esa curva larguísima de 270 grados. De momento... Uf. Bueno, no, no, no. Sin, sin, sin, sin percance. Parecía que se iba un poco largo Jesli, pero de momento, bueno. Eh, Coyote sigue manteniendo su posición. Machuca, ya ha cayó hasta la P7. Ya está detrás. Del bmw te de digo, Troitas, vamos a ver si Fran puede recuperar esa sexta posición que ha ostentado durante gran parte de la carrera. No se lo va a poner fácil el piloto gallego, por supuesto, y el Galicen Team. Ahí le tenemos a ambos pilotos, nos vimos al copy de, de Fran. Para disfrutar del fino pilotaje de nuestro líder espiritual, ahí vamos afrontando la curva de 160 grados previo a la chicane aquí delante tenemos la chica mcdonald's Una, dos, bordillo nos subimos a la izquierda aprovechamos la pista recta del estadio debajo del poste azul cerramos el segundo sector curva shell muy muy cerquita frank de diego vamos allá ahí tenemos paralelo para ambos pilotos están afrontando las últimas curvas de esta vuelta. Bueno, bueno, bueno, Fran ahí dándolo todo. Curva Zeppelin, recta de meta. Paralelo. No, no, no llega a ser paralelo todavía. Fran intentando coger algo de rebufo. Vamos a ver cómo, cómo manejan esta, esta, esta curva del hotel. Siempre complicadísima. Hemos visto ya varios adelantamientos en este punto. para el interior era clarísimamente para Diego, que vemos que aprovecha bastante bien los Pianos y siguen ahí, sigue, sigue la lucha. De momento le está aguantando Diego perfectamente la jugada. Bienvenido a Ice in Racing y Chermi. Parece que está recortando un poquillo de, de distancia con Diuca. Estaba en ocho décimas la última vez que lo hemos visitado, tres décimas ahora. Ojo con Duca, con Chermi, perdón, que Duca no se puede descuidar. ¿eh? No está todo dicho. Quedan cuatro minutos y aquí estos dos van a tener lucha hasta el final. ¿eh? Modes va sin gomas, joder. Claro, por eso puso la semana pasada duras, pero es que con las duras iba con el culo, tío. Modes, entonces entiendo que después de irle tan mal con duras la semana pasada, pues ha, ha puesto blanda pero se las come. Bueno, pues entiendo que quizás, uh, entiendo que quizás vayan a sufrir más pilotos, no solo, no solo Modes. De momento vemos aquí, ya, uff cherny que está mostrándose, está diciendo aquí estoy. Tres décimas, recta de meta. Vamos a poner la vista aérea. Rebufo para el piloto argentino. Bajando de las dos décimas, 1,7, 1,6, 1,5. Vamos a ver. Uf. Nada, nada, Yo creo que hay suficiente ventaja ahí para Diurka. Ojo, que vienen doblados. Tenemos ahí, esos son Camaño y Klaus Martini, creo recordar, por las skins. Uf. De momento se están apartando limpiamente, no parece que estén perjudicando. Cuatro décimas. Lo ha tenido que pasar por ahí en medio Urca y también Chermi. Pero bueno, creo que ha sido una maniobra limpia. Bueno, ¿qué más tenemos en pista? Pues jesli que sigue a la que hace captura de Coyote. Ahí le tenemos. Una décima, una décima y media. Van hacia la triple curva. A continuación, la de 180 grados. Larguísima también. Ahora pasan por la Chicán McDonald's. Aquí le tenemos haciendo la ya no a la izquierda. Nos subimos a la derecha. Ahí le tenemos. En la recta del estadio. Tres decimitas. Nada. De Raúl Coyote le está aguantando como un jabato, macho. Buenísima la defensa de Coyote. La verdad que cuando son es muy difícil a un piloto como Jess, le da mucho, mucho mérito. He venido al mejor can canal de esta hombre. El mejor no lo sé, pero el ganar le ponemos, e ilusión. Y la verdad que, que con público como vosotros, pues oye, es que es fácil. Es fácil admitir. Bueno, Chermi sigue sí, ahí, no se rinde. Una decimita, décima y media. Vamos a ver si el piloto argentino es capaz de. De recuperar esa primera posición que ha ostentado prácticamente toda la carrera, aunque queda solo un minuto y medio. Esta vuelta y una más. Guau, que ya está a seis décimas. Me parece, señores. Bueno, ¿qué ha pasado? Modes ha caído a la cuarta posición. El podio de momento lo cerraría en esa tercera posición. Coyote y cuarto Modes cayendo por la coma. Como comentáis, Jesli está ahí también intentando rascar lo que pueda. Grandísima quinta, eh, quinta posición de Jesli. Nos volvemos con la cabeza una distancia en estos momentos qué pasa por qué no veo la diferencia con los pilotos vamos a ver ahora cinco decimitas nada nada está diurca ahí aguantando jugando al chicle con chermi de todo modo grandísimo resultado de chermi recordar que, que le han dado al alta hoy que está convaleciente bastante tiempo no está en perfectas condiciones sufría no parece ser según contaba bernat sufría bastante eh, sobre todo frenando pero bueno me parece un grandísimo resultado el piloto argentino por supuesto pero bueno, no, eso no quita ningún mérito, de luego, al carrerón que está haciendo el gran Diurka. Que vemos que afronta la curva Zeppelin. ¡Uy, qué mal! Estamos tomando la curva. ¡Va sin gomas! ¡Le ha adelantado Chermi! ¡No me lo puedo creer! O sea, estamos viendo que efectivamente se iba larguísimo ahí, Diurka. ¡La circunstancia que ha aprovechado Chermi. ¡Buah, ¡Oh, las gomas! ¡Las gomas! ¡Las gomas! Las gomas, has pagado caro las gomas, Diurka. Una pena, yo creo que tanta lucha detrás. ¡Buf! Pero espérate, que es que está cayendo, está cayendo muchísimo. Es más sin gomas, más sin gomas, di eh, Diurka. Ya es cuarto, segunda posición entonces para Coyote. Jerry, tercero, increíble remontada la del piloto de Sindres en RS. Y entonces, nada, vamos a acompañar a, al gran. al gran Jeremy, que si Dios no lo evita. Si Dios lo quiere, pues va a ganar esta carrera. Vemos que está afrontando la última curva. Fijaros cómo vale suave. También va sin gomas. ¿eh? Se, se puede, creo que se nota ¿eh? en, cómo, en cómo está maniobrando. Intenta ¿eh? ser bastante fino. volanteando Chicán, McDonald. Uy, uh, uy, uh, uh, por detrás. Tiene a seis décimas a Coyote. Ojo que no está todo dicho. ¿eh? Ojo que no está todo dicho. Bueno, bueno, bueno, bueno seis décimas, seis décimas tiene de ventaja, Chermi sobre Coyote de zona de carreras. Eh, que a su vez está, un, ya 4 décimas de él. Diego Troita se subía hasta la cuarta posición. Yurka sigue cayendo, tema de neumáticos clarísimamente. Machuca 13, tema de neumáticos también. Model 12, bueno, bueno, bueno, bueno. Y nos vamos con. con Cherminando, que va a ganar esta carrera. In extremis gestión de neumáticos estupenda por parte de Chemy segunda posición para Jesli tercero Coyote grandísimo Jesli también Coyote también y aquí viene Diego Troitas. cuarta posición ha visto un resultado el de Diego quinta posición para Diur con pena después de haber tenido la victoria en su mano Eric Castro ahí viene sexta desde luego se ha, se ha mostrado la gestión de neumáticos clave en esta segunda manga hemos visto la importancia que ha tenido Tomás Marchena Ahora tenemos séptima posición, muy buen resultado de Tomás. Enhorabuena, Ricardo González. También ha tenido un resultado octavo, muy bien. ¡Upa! casi no pasa por meta. Ojo. <ríe> celebrando de esa manera juana aquí a la continuación. Top ten para Carlos Ródenas. juven Álvarez, un décimo. Fran Machuca, que ha caído hasta la eh, décimo segunda posición. Modes Games, décimo tercero. tamaño décimo cuarto. Klaus Martínez, décimo quinto. A continuación. 16, Kevin Fernández, youtuber 17, Durech o Zurech, 18, el eslovaco, su compatriota Lafna, 19 y 20, Ángel Iglesias. Pues señores, esto es lo que nos ha deparado esta magnífica quinta ronda de la, de la Fanny Cup. Grandísima carrera, grandísimo espectáculo en esta segunda manga, la gestión de los neumáticos ha sido clave. Y ahí tenéis el resultado, victoria para Chermi, segunda posición para jesley recordar que salía noveno y que había ganado la primera manga, grandísimo resultado del piloto de SNSS y, y cerraría el, el, el podio. Coyote, recordar que la semana que viene ya es la última carrera, nos vamos al y Ring y vamos, no lo perdáis, ya habéis visto de lo que son capaces estos pilotos y los adelantamientos y las luchas que nos brindan, la importancia que tienen los neumáticos y, y su gestión. Y creo que no, que podemos tener un final de Funny Cup la semana que viene espectacular. Cuento con vosotros. No os perdáis la retransmisión. Y nada, nos vemos en pista.